¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid y en esta ocasión me encuentro con mi amigo personal y colega en el oficio del dibujo, el mismísimo OJ. ¿Qué haces Nico? Y hola chicos y chicas fanáticos de Adersid. En esta ocasión tenemos un videito un tanto especial, puesto que en lugar de mirar una historieta en particular y analizarla, vamos a chapear este lotecito que trajo J de Mar del Plata. ¿Sabes qué? Sí, Nico, estuve de vacaciones en la ciudad feliz y... Sabes que es un lindo, un lindo punto para conseguir un montón de cositas a precios irrisorios. A precios irrisorios, o por lo menos justos. Eh, y bueno, tenemos un montón de material. La posta va a ser esta. Vamos a mirar muy por arriba todo lo que tenemos. Y quiero que en los comentarios nos digan cuáles les interesa ver. Desde yo les vamos a decir que... Cyber Six, Cyber Six tiene que ir. Va a tener su video. Es la primera historieta Nico, de ciber de Cyber Secuestra en Meridiana. Y es un. Mirá, edición prestigio. Es una edición prestigio, sí, creo que es esta. Hermoso. Creo que es esto. Son como. 96 páginas. La figurita de Cyber Six. Este hay que verlo. Que ni en las vamos a recortar. Esto es una cabezoneada. No. Pero bueno, sin más vamos a empezar a chusmearlo, como ya creo claramente estamos haciendo. Arrancamos con este librito de Cyber Six que con mucha, con mucha amabilidad me lo has conseguido para mí, junto con un par de cositas. Y... ¿Qué decir de Cyber Six Creo que vos podés decir más que yo. Carlos Trillo y Carlos Meglia, Nico. Eh, Cyber Six que tuvo su serie en Telefe. Vamos a tener que verlo a detalle, pero sabés que esta es la primera saga y tiene... no sé si es la que tiene la intervención de Eduardo Rizzo, pero sí sé que en una cierta cantidad de páginas hay dist distintos homenajes a dibujantes de la talla de Solano López, Dergué de y creo que Hugo Pratt. Buenísimo, buenísimo. Sí, y además eh, uno de los dibujantes más conocidos de acá de Argentina y que llegó a todas partes del mundo. si tuvo un anime, de hecho. Tuvo un anime italiano, si no me equivoco. No, es anime japonés. Ahí está. Esto Muy es... Muy lindo. Pero bueno, vamos a... estas imágenes son buenísimas, ¿sí? del tablero de dibujo, ya vamos a ver esto en el futuro. Esta primera historieta, Nico, sobre todo que tiene toda la historia del, del japonesito, habla mucho sobre el hecho de hacer historietas también, más allá de Cibersegg, del, del personaje, del héroe. Este, este, este personaje a través del cual se cuenta la historia es un dibujante de historietas, justamente. Claro, que qué curioso de esto, las trading, son trading cards, no stickers. Claro, y como la tapa es dura, vos la recortás y tenés con el fondito y todo. Nico, Cybercards. Increíble. Conseguí esta del cráneo. Cráneo con dibujos del queridísimo Taborda, que es lo poco que tenemos para analizar de él, ¿no? Y fíjate Nico, que es una publicación anual de la Escuela Argentina de Historieta. ¿Cuántas, la EAH. ¿Cuántas habrán sacado, no? Yo creo que es la única que conozco. Juan Zanotto. Emilio Barcarce, Las historietas son de los que eran los profesores. Los alumnos o profesores, los ah, profesores. Ah, Son hecho, muy buenos dibujos parte... esto. me hace correr un poco a Druna de Serpieri. Están lindos, tan, tan lindos. Tan lindo. Morbus Gravis. Gravis. Dani, Dani, Deo. Dani, Dani Deo. Dani Deo. Otro que está en otra dimensión en este momento. Me encanta Dani Deo. Y está gorda. Está gorda con unos dibujos increíbles. La verdad que yo esta historietita me dejó como loco cuando la vi. Está muy linda. Acá está el, el programa. <ríe> Ilustración con Ignacio Noé. Y lo que decía en una parte es que el número 2 que saldría el año siguiente, esto creo que es del 98. 97. 97. El número 2 tendría todas historietas de los alumnos. Ah, mira, Abierta la inscripción, Nico. No te olvides. <ríe> ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos a pasar por Cyberforce. Vamos a ir uno, una gringueada. Cyberforce, yo debo pecar de culpable que me gusten esta, este tipo de historietas tan ridículas de los 90 Donde había solamente músculos, armas con tubos gigantes, culos y tetas por todos lados Los trajes son ridiculísimos, el diseño de personajes es ridiculísimo Pero los dibujos están bárbaros, tenemos a Marc Silvestri de una muy buena época dedicado con respeto a Jack Kirby y decime... <risa> mirá quién está acá traducción de Leandro Oberto ¿quién es? Leandro Oberto, papá, el de, de Editorial librea ah. este hombre creó un imperio y explícame esto Nico, de Genux que es... ah claro, acá tenemos algo muy curioso que es que tenemos... Genux fue la editorial previa, Editorial Librea. creo que lo que pasaba era que Oberto tenía una... una un local de cómics que se llamaba Genux y bueno, duró lo que un pedo en una bolsa esa editorial pero después se convirtió en Ibrea y tuvo mucho éxito y empezaron a traer estos títulos que de otra forma nunca hubieran llegado acá ni la gran Pablo Muñoz hicieron con esto porque al menos Cyberforce, creo que salieron dos números nada más pero después publicaron, Ibrea publicó Witchblade y, uh, y un par de cómics más Darkness publicó creo que varios números también Wildcats también. Creo que no, no me acuerdo. Pero. La calidad de impresión no sé si es tan buena, ¿eh? Medio eh. oscuro está, ¿no? A mí lo que me pone. truculento son las. Las traducciones en español argentino. Ah, ¿no? está en argentino. mira Desde el principio. Pero bueno, o sea, yo le respeto a. a Oberto esa decisión. Acá tenemos. Weaponcero. Voy a me una verga. Es. Witchblade. y Ballistic. Ballista. Del cual me has conseguido un numerito el segundo ahí. número, tengo el primer número y creo que esto a mi parecer es de lo mejorcito de Michael Turner son es un equipo de gente igual que realmente Michael Turner en lápices, dice este tal d en tintas unas tintas excelentes, d -tron. finita, finita mm. y Nathan Cabrera que tampoco sé quién carajo es en colores un color que no tiene nada que enviarle a Olive y Olioptics lo que es esto culos, tetas, vampiros, motos, una grasada absoluta, <risa> manos mecánicas. Este personaje, de hecho, sale de Cyberforce. Sí, sí, tengo, eso tengo bueno. entendido. Como que le dieron su propia miniserie, los dibujos me encantan. Tengo que decir que me fascinan estos dibujos. Y el coloreado está, está tremendo. Típico cómic de los 90, pero del bueno, porque en los 90 salieron muchos cómics con este estilo pero que era una verga total que está de nuevo, este mes en Hibria. which Witchblade, Laser, Ballistic, Laser, ¿no? láser, papá ¡Laser! <risa> Buenos dibujos Ay, ah, y mirá que curioso, la propaganda de Convergencia el cómic de Leandro Roberto y Pierre Brito debo sí. decir que el dibujo de Pierre Brito no es malo pero hay algo que no me gustaba las caras, no sé, hay algo... Creo que eso, las caras, las cabezas no me gustaban de Pier Brito. Pero el dibujo es bueno. El universo, la corrupción, el amor, Argentina y el pensamiento. Octubre del 97. No sé qué tan buena habrá sido esa historieta. No, no, no, no. has leído nada? Mm, no, no leí nada. tengo Le tengo idea a Roberto como anticuado. ¿Qué tenemos un Otro más. ¿Esto también es una historia completa? Este es... Esto me encanta, bro. Y... Seguimos siendo... Mirá quién tenemos acá, Fernando Calvi hablando de CyberSix. Se hace sentir, y mirá lo que dice, si no te hace lagrimear. Desde las profundidades del mito llega este impresionante Six, la criatura de laboratorio que golpea nuestra sensibilidad. Excelente, excelente. Calvi, le vamos a hacer un video a su obra Megaman, incluyendo la, el libro que sacó hace poco. Megaman es una historieta de hace bastantes años, y hace poco la concluyó. Pero nos tenemos que preparar Porque para hablar de Calvi hay que, hay que prepararse Para red cartón no hay que prepararse Para red cartón no hay que prepararse sí. para nada No sé qué es esto, Jota No doy un peso por esta historieta Pero cuando me lo mostraste en fotos para ver si para ver qué quería Dije esto es una bizarreada, lo tenemos que ver Los dibujos están buenos El, el estilo lo tiene bien estudiado, chaval. Los dibujos están buenos El estilo de Miñola Sí, Miñola, un Miñola amateur, igual. Miñola pre-2000, digamos. Claro. Antes sí, de sí, las sí. nuevas cosas. Estas son la primera época de Hellboy. Pero amateur está ahí igual, ¿eh? porque tiene un trazo muy seguro. Mira, mm. estos personajes están re bien, por ejemplo. Y esto es muy lindo, ¿eh? A dos tintas. Hay dos tintas, hay dos tintas. Los dibujos vemos que son de Johnny Miñola. ¿Quién carajo es Johnny Mignola? Este es una mentira <ríe> Y el guion es de este Alan Grano no es, Este no se llama, este es una boludez es que Alan, Alan Grano es Alan Grant Idea JR, ¿Quién será JR? El zar de los cómics Claro, este es todo dice, joda, boludo Estos nombres son falsos, Mira, Mi color Ojo, que no es joda, dice Mi Impresos marca ACME, esto puede ser Porque de hecho yo tengo un fanzine De acá de La Plata que lo imprimió una fotocopiadora Que se llamaba ACME pero. Va a haber que... Number one. Este es un chiste muy pelotudo. Va a haber que verla, Nico. Pero bueno, son buenos dibujos igual, ¿eh? Son muy buenos dibujos. ¿Quién habrá dibujado esto de verdad? No, eso no se sabe. Taborda ni en pedo. Porque es no. un dibujo muy consistente. Constantemente es lo mismo. No, no, Taborda no. experimentaba mucho. Esto no sé quién será. ¿Cómo es que se llama Johnny Miñola? Alguien con mucha capacidad. ¿no? Johnny Miñola. No sé qué Para clase captarlos. de. Claro, no sé qué clase de chiste es este, boludo. Los estilos. Eh, Va a haber que verla, Nico. Va a haber que verla y dedicarle un video, porque esto es extraño. Una, y... toda una pequeña colección de, de historietas extrañas. Editorial Meridiana, igual. Editorial Meridiana. 1999. Red Cartón. Y acá mirá lo que conseguí, Nico. Unas... El Siguiendo Eternauta con la onda de, del Eternauta Color. En gran color. Y fíjate que el formato... Ese, es de historieta. De historieta, no paisado. Pero bueno, es medio lo mismo que veíamos la vez pasada. ¿Habrá salido así esta? No, porque la he visto las ediciones de Eternauta 2 y son apaisadas. No, es así, eh. Yo estoy ah, es así. seguro que es así, que es otro cambio de está medio estartaladas, pues tendré que darles una, una encintada. Sí. Y fíjate qué curioso. Tiene el mismo tipo de color que la que, la que vimos en... Es el mismo, sí. Pero fíjate que la numeración continúa del número 1, ah, que había mirá. terminado en el número 11. Y pasándose por el orto del formato ya le pone número 12, número 13, número 14. Y tengo entendido que en total son 6. Lo que sería.. re poquitos. Sí, es más cortita el todo. Pero bueno, para. Para la biblioteca de Resid, Y bueno, acá tenemos una joya increíble que es este Richard Corbin, además del 10 obviamente. Eh... Último underground Color Corben es... Qué decir Es lo más impresionante que puede haber Vamos a poner una miradita muy rápida porque esto le vamos a tener que dedicar un video Y tenemos, claro, que son historietas de la época under de Corben Estos sí. salían en fanzines que... Que Corben hacía con muchísimo, muchísimo entusiasmo Miren lo que son estos dibujos, esos volúmenes Porque loco, para dedicarle tanto para un fanzine Qué que es esto. Y acá estaba esta historieta... Este. rarísima, que no sabemos si hay fotografía acá, incluida, esto es... es indescriptible. Impresionante. Como Vamos a hablar tiempo. de esto esta, en el futuro, esto es increíble. ¿Esta ¿sí? seguidilla? ¿Eso es un muñeco de plastilina? ¿Es un dibujo? No Nadie tengo ni mucho. idea de qué es, no tengo ni idea de qué es, pero... Eh, Corben, magia pura. Okay. Haciendo lo que hacía blanco y negro, la única que hay en blanco y negro Pero bueno, lo veremos en el futuro Lo veremos, lo veremos en el futuro veremos, porque necesitamos necesitamos verlo Ciencia ficción pura y dura Y terror también El 10, Nico El Die eh, ¿Has Jorge, leído las del 10? Jorge Lucas Creo, No, no leí las del 10, leí una del Cazador Que está siempre con Diego Maradona, que es un librito mm. Que es después de que El Cazador terminó Pero El 10 no leí nada Editorial A4 Nunca la escuché nombrar. Y la promociona como la nueva revista del autor de cazador. Hmm. ¿Sabes que Creo que esta la tengo, no estoy seguro. No número estoy seguro. Dos. Conseguí número uno y número dos. Tengo entendido que son siete en total. Las tendré que buscar en... Muy buen dibujo. Parque Rivadavia. Están buenos los dibujos. <ríe> <Sí>. <ríe> y arranca justo después de que termine el cazador. Mira Coppola, igual. Sí, sí, tan buena. Mira Carlito. ¿De qué año es esto? 99, 98. 99. Menem ya después. sabía... Justo después de que terminara el cazador, Nico. De hecho empieza... Claro, con... pero Menem ya no era más presidente. Intentaba, creo, creo que recuerdo un spot Menem 99. No me acuerdo. Yo era muy chico, Nico. ¿eh? Mirá que, bueno, volviendo a las raíces con Superhéroes Super y esos personajes. Sí, una invasión. <risas> ¿Qué carajo es esto? Llename la canastita de goles. ¿Qué? Mándame tus cartitas y mensajes de amor a el busoncito del Die. No, se ponía... ¡Claro! Como es el Die, tiene que ser chabacano Todavía no empiezan igual las cartitas. En este número, número dos, hay un agradecimiento. Una foto un culo gratis. Que he sacado, boludo? Después de un de una convención. No sé si sería la Fantavires, Hablar un poquito de eso. Muy buenos dibujos de Jorge Lucas. Sí, muy bien. Y muy linda. Todo el, el cambalache de personaje. De, sí, de, de mmm, historia también. Total. ¿Por qué se convirtió en Goku? <risa> Lo de San... No, los de South Park. <risa> No, Tino. Tino, y Tino y Gargamusa están acá, boludo. Posta, muy bien. Sí, está, está simpática, está buena. Mírate Pikachu, boludo. Ranma. Están todos. Están todos. Y unos libritos de Olivetti. Mira este Terrible el dibujo del Catena, boludo. Que ya lo hemos nombrado... Un par de veces. ...en el infame La Negra. Joyas, joyas y más joyas. Mira esto, Nico. Fernando de Felipe. Fernando de Felipe. ¿De dónde es? ¿De España, él? Yo calculo que sí. Yo lo, yo lo conocí por la Zona 84. Quizás man. lo recuerden, sí, Zona 84. Yo lo conozco de la Comics Internacional. venía sí. una linda serie, de algo de un museo. ¿verdad? Un F de Felipe en blanco y, en negro. Blanco y negro, mirá. El generalmente... color que hace, sí, es espectacular. Sí, yo conocía todas, todas historietas coloreadas así como esta. Y me encanta el, la línea. Sí, sí, es Una, un toque rocambolesco, ¿no?, también. Tiene tiene algo así, viste, casi grotesco, te diría, Sí, pero es muy bueno, es muy entretenido. Y estas son unas historias de Vietnam. El tipo que es, este es el tipo que se pegó el corchazo en la tele. Sí, sí, sí acá son unas historias de Vietnam y acá hablo un poco de las repercusiones de la violencia en el mundo moderno. Y ¿no? eso también es de, de Felipe o es algo tipo extra? Porque igual. Es algo extra, no sé si lo habrá hecho el, el guionista esta historieta. Que ah, es claro. Este tal, el cómic es, es un cómic bélico. Mm. Porque de Felipe, las historietas que leí eran oscurísimas siempre. Siempre sí, tópicos oscura. así muy turbios. No bueno, tan turbios quizás como los horrores de la guerra, ¿no? Exactamente. ¿Qué tenemos? Wolverine. Wolverine. Wolverine de Frank Miller y Chris Claremont. Una historia. Una mugrecita tiene acá. Vamos a sacarla, amigo, por favor. <risa> una historia seminal en lo que es la evolución de Frank Miller como artista Nico, mirá que se está tapa. Sí, porque mirá la portada pero cuando abrís los dibujos al principio están bastante clásicos Están clásicos pero ya se empieza a notar así, un armado de páginas, algunas cosas algunas posiciones de los cuerpos ¿viste? que están como, sí. como con esa dureza de Miller Esto me lo vas a tener que prestar Sí, es muy lindo Yo este lo supe tener en la colección Tapas Negras de, de Marvel que después la vendí pero recuperarla en esta edición con este papel ¿no? además también este. No, este sí, este es lo más Frank Miller, acá el chabón descubrió algo claramente <ríe> y en la, en la página siguiente acá mira. zarpado zarpado cambió muchísimo el estilo de un par de páginas a la otra y es... mirá qué loco al principio no era así esto che, interesantísimo y además creo que Wolverine es el mejor personaje de Marvel y Es buen personaje Es el personaje no. más atractivo que además tuvo las mejores... Y esto, Frank Miller a full ¿Viste la nueva de Samurai Jack, Nico? No Los que la hayan visto deben estar ah, sonriendo sí, El personaje Mira. es... Eh... Sí, definitivamente me parece que si no es el mejor personaje es al que le dieron Tal vez las mejores historias, los mejores autores Porque, por ejemplo, Arma X me parece un comicazo de la San Remil puta Sí, es buen cómic. Vos lo tenés, ¿no? ¿Ese? Sí, lo tengo. Lo podríamos ver también Arma sí, X, ¿eh? Una edición mi... tan, casi tan linda como esta. una especial... No tiene... Ese no, no incluye las portadas, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Ah, bueno, el mío no... Ahí. El de Arma X no incluye las portadas. Opium, de Daniel Torres, que quizás lo conozcan también de la cima, toda la movida española. Sí, ya habíamos hablado de esto con vos hoy, más o menos, que me hace muy mal ver estos dibujos. Nicolás el nivel de tiempo. detalle... Mí, y esto, no es los detallecitos que tiene y además está todo tan prolijo Y tiene esa, esa ondita, viste, medio 60's 50, Sí, arte ¿no? pop, film, a arte pleno pop. Sí, sí, como medio... Nada, a mí me encanta, boludo, y es una historia muy divertida Son este trío de personajes que quiere dominar el mundo De forma muy... viste cómo es a través de una playa de mosquitos Pero de algún modo <risa> funciona muy linda opio. Muy, muy lindos dibujos, sí. Son seis números. Yo no sé si podré conseguir los otros. Esto es... Nunca lo había visto. Interesante. Muy buena adquisición. ¿Y acá qué tenemos? Una curiosidad. Esto es una curiosidad, Nico. Vos sabés que la segunda tirada del Cazador... Cuenta Mil, con... 1999 es esto. Cuenta con 66 revistas. Y esta es la 66... Clon. Adentro que explica que es la, la 67 por acá. Cielo e infierno. Pero nos damos cuenta que no es una historia nueva. Es el primer número, más o menos, no. De es los el primeros. El número 2, si no me equivoco. O el número 1. Pintado. Con un coloreado pifiado. Con un coloreado. O sea, no sé si está pifiado, pero me parece que habiendo visto el primer número. Esto no tiene sentido. Es muy O sea, extraño. habiendo visto este número el original, que es, no es el primero. Es muy extraño, Nico, porque. Para esta altura estaban en otra editorial sí, ya, el, color mira, está, el color está flojísimo Ya no era la Urraca Claro, Casioli no, no hizo el color este Ya no era Urraca, es... Buen... Buena letra No, esto es... Que publicaron los últimos tres o cuatro números de la segunda tirada, mirá, mirá, mirá Cómo sí, se notan los recortes Se debe llegar a ver desde la cámara Sí, mira, acá es un cuadrado perfecto Sí, esto... Si le dio de comer al queridísimo Jorge Lucas <risa> Bienvenido sea, ¿no? Pero definitivamente el coloreado es, es malo de esto. Arruina. Debo decir que arruina un poco los dibujos. Es muy extraño, bro. Pero bueno, si le, si le dio plata, bienvenido sea siempre. Este, este dibujo siempre me llamó la atención, es rarísimo. Es raro. ¿De raro. quién es? Casioli. No, Casioli, no, no, Casioli no, ni en eh, pedo. Eh, Coso. ¿Ramírez? Ramírez. O Jorge Lucas. Tiene mucha tramita para hacer Lucas, para mí. Pero sí, este, era, dibujo, trae, era, este dibujo es raro. Era la primera época El otro día vi una entrevista del amigo Visiones, les dejo el link eh, abajo en la descripción, que dijo que este es el primer dibujo que se hizo de Melkor, sí, y lo dibujó él, mirá. este es la primera vez que aparecía, como que hicieron el diseño y este fue el primer dibujo que hicieron así como donde quedó ya definido el personaje. Bueno, una curiosidad. Una curiosidad muy curiosa, Nico. Y encima mirá la cabezoneada esta de que la última página de la historieta termina... La en, ...en la contratapa. Ah, la contratapa es la última página también. Los autores no. están presentes en el stand del Cazador en en 99. Firmaron <risa> ejemplares. Rarísimo esto. Raro. 66 clon. Y acá, Hay la polémica última época de Cazador. Sí. Estas me faltan muy pocas, Nico, y las tengo todas. Las estoy buscando. La tapa de Mauro Casioli. hasta la tapa vamos bien, pero ya dentro... Era extraña esta época. Como era... no era tan graciosa en cierto modo, los dibujos eran el coloreado era raro. Sí. Eh, Mauro Cassioli cambió como la técnica drásticamente. Parece sí. que dibujaba más tipo... Más gustó, rápido. Hasta acá lo banco igual. Pero mirá, sí. por ejemplo, esta... Bueno, igual estas fibras también las en la cazador. Mm. Hay algo distinto. Por ahí es un poco más como sketchy, me suena la palabra. No sé cómo traducirlo al castellano. Y religiosamente todas estas revistas tenían las publicidades de su postal, vamos a ver, la sí, consulta tapa, acá sí, es Nicole, Nicole Neumann, ¿Mm? Las Cataratas y algo hay... <risa> Buenos Aires en los años 30, qué sé yo. Sí, revisar acá vemos el cazador echándose una diarrea. Pajarito. Es gracioso, eh, estos eh. pedos. <risa> Pero el trazo de Cassioli es rarísimo, creo que acá estaba trabajando con pluma. Mmm... Me parece el... que es trazo de pluma este. ¿El lápiz óptico. No, esto ni en pedo es digital. Esto ni en pedo es digital. Una pluma año 2001 ningún. A las chapas, me parece, que usaba acá ah, el chabón. y puede ser. A las chapas seguro. Y tenemos la aparición. Dibujos del buen Ramírez y claro, el que me decías. La aparición de este. Francis Silva. No, no sé. A mí no me gusta nada, Nico. Pues eventualmente lo veremos más a detalle, pero. Este es un punto en el que la combinación de estilos sí se nota así, Claro en so de sobremanera, digamos Claro, porque los dibujos son buenos, pero por ahí no queda, no pega con el resto de los dibujos Me parece que es un dibujo muy prolijo y muy estructurado, tal vez, para lo que, para que después, después vemos estas caras de Ramírez Esta tiene que ser la peor caricatura del Diego que haya ¿Ese es el Diego? Ya, <risa> no, impresionante eh, igual es gracioso. Entonces, mientras el dibujo sea gracioso, bueno este Maradona está más parecido. Pero, pero el dibujo, no es tan gracioso. Claro, exactamente. Muy, muy... no sé si, profe si es el profesional, porque claramente Ramírez es un profesional de la san puta. Más académico, o queriendo ser académico. Claro, más académico. Sí, tenés razón. ya que lo vemos así. a Casioli de nuevo, haciendo un cabeza... Qué, qué loco. A la chapa seguro, Nico, sí. sí. Y bueno, esta es la, la, nueva época de Cazador, la última época de Cazador, me dio ese Fidel Castro, dibujos muy graciosos. Sí, dibujos muy graciosos. Los de Jorge Lucas y de Ramírez son los dibujos más graciosos de la Cazador, me parece. Y los de Casioli me parece que eran los dibujos más increíbles, los que ponían en las remeras a veces. Yo me acuerdo que tenía una remera. Wallpaper para tu no, cama, mirá mira. este chavo que se llama, el que viaja, este. ¿Cómo mierda se llama ese chabón? No tengo idea, boludo. Y este es Batistuta. O estoy flayando. Actitud, puede ser, 2001. Tengo la de más puta. el South Park en 3D, boludo. ¿te de esto? O canigia, no sé, alguno de esos rubios largos. No, este chabón, boludo, olvidadísimo. ¿Quién es? No me acuerdo cómo se llama. Esto es lo mejor que tuvo la tercera época del cazador. Las cartitas de los lectores que las respondía este tal Doctor Frangel. <ríe> con esa caripela impresionante. Qué bizarro, oh, boludo. Vamos a llegar, vamos a llegar. Siempre la internet llegó a su portal, y esta era todas las contratapas de, la de la tercera época. Son esta, boludo. La Versuit, Carlitos Vela y este tipo, este crackhead. Y bueno, acá tenemos algo que es para terminar, tan grande que no entra en el pequeño estudio de la Versuit, boludo. Charlie Bizarro, de Mauro Casioli. Mauro Casioli, año 1, número 1, solo hubo dos números, tengo entendido. Y el, el tamaño, ¿no? vamos a hacer una comparación con un un Clásico formato comic book. Impresionante, boludo. Es enorme. Quizás no entra en la pantalla. No entra en la pantalla. Quizás no parece tan grande en comparación. Acá termina. Pero viéndola en persona, digo no me digas que no es. No, si sí es colosal. Es innecesariamente grande esto. No sé por qué decidieron hacerlo de ese tamaño. Es hermoso. Acá. Bien. Lo que más nos gusta de Mauro Casioli. Su edad no eh, de su edad, sino, boludo, como pintaba con acrílicos. Dios mío. Hermoso. El volumen que tienen estas cosas. Algunas cosas parecen ya de plastilina. Este pelo. Y fíjate que es un color nada más. Un... Oh, muy no tiene demasiadas capas de pintura. Muy lindo. Esas burbujitas, viste, con muy poco... Sí. Es violeta, un poquito de amarillo. Impresionante. Ah, no, pero mira. Ah, el color, el color digital es del sí. hermano, Renato Casioli. Dario Jorge guión... Eh. Está muy bueno el color digital. Estos locos, los hijos de y Padre, altos grosos, boludo. Eh, hicieron cosas increíbles, evidentemente. Nos han contado a través del Instagram de Ercid, anécdotas que ya develaremos en otros números cuando hablemos del cazador. Este supuestamente es Papo. <risa> <risa> y es el eh, Charlie rubio nah, nos han contado anécdotas sobre detrás del cazador y qué sé yo que son muy lindas y las vamos a contar cuando hablemos del cazador eh, cosas impresionantes cosas impresionantes de puteríos datos, información sobre cómo trabajaban cosas muy zarpadas boludo. la edad de, de Mauro Casioli que esto que es año 96 tenía 18 años según tengo entendido eh, impresionante. Bro. Un este dibujo muy... Una historieta muy extraña e inusual sí, esta. Rígica. Y Yo esta... Me encantan los, los ojitos de Charlie siempre. Sí. son círculos perfectos. Me gusta de estas cosas, que de repente la línea desaparece mm. y hacen detalles con colores. No, está muy linda, es ¿eh? para verla. ¿Y esto según vos, eh, Jorge Lucas? A Jorge Lucas le gusta este dibujo así antiguo. Recién estaba leyendo, Tomo Lucas Acardo dice ah, acá, para la yeah. bien. Lucas y Acardo, será. No, no sabría decirte. Porque cuanto más lo veo, menos parecido se me hace al Lucas que todos conocemos. Claro, no tengo ni idea, porque me suena el apellido Acardo, pero no sé si se llamará Lucas. Actualmente si sí está en sintonía. Es igual. muy bueno que el chabón se llama Jorge Lucas, Jorge <risa> Lucas. <risa> Estamos, Nico. Y en el final con una sesión de fotos. Que, por ejemplo, estas cosas las hacían con fotógrafos posta y todo. Hacían sesiones medio profesionales. Viste que la cazador también tenía sí. portadas que eran fotográficas y qué sé yo. Y tuvo la famosa fotonovela. Sí. Así que vos fíjate que esto, por ejemplo, se ve tan bien porque hay todo un trabajo de fotografía, de iluminación. Y en cuanto a la, a la edición y diseño del librito Impecable Es impecable, ya desde el tamaño... La familia Cassioli La familia Cassioli El imperio Cassioli, boludo Mirá que lindo como queda el coso este, el arpa Que está dibujada de otra manera Con las líneas a color Y el dibujo este que tiene la línea negra Sorete Esto un poco difuminado Esto es recabeza de fondo Y el logo Hecho con mouse esto Sí, sí. Con el, hecho mouse, y sin embargo queda bien. El cosito del pay Y bueno, como verán, hemos dejado el escritorio nuevamente hecho una piltrafa. y eh, Les vamos a pedir que en esta ocasión nos digan qué tienen interés de ver más a fondo, y vamos a darles el gusto en futuras ediciones. Nada, Nico, estoy muy contento. Mar del Plata siempre, como pueden ver, siempre cumple lo que promete. Nada, me voy a dar <risa> unos cómics. <risa> Cuéntenos si conocen estos cómics, si tienen más números de estas historietas, cualquier cosa de la que hayamos hablado y quieran contarnos, dejen en la caja de comentarios, que además la leen los demás espectadores, y siempre se genera este pequeño intercambio de información, eh, que siempre resulta en nada, en más conocimiento, y en descubrir anécdotas interesantísimas de estas épocas de las historietas, de estos autores, algunos autores que no conocemos por ahí incluso, que bueno queremos conocer más. Y que estas cosas no se pierdan en definitiva. Claro, que estas cosas no se pierdan, que tengan una segunda, tercera, cuarta vida, yo no sé cuántas veces reviven, pero siempre las historietas tienen esa capacidad de cuando pasan al olvido, alguien las redescubre y reviven. Les vamos a pedir que si les gustan estos videos, que obviamente se suscriban al canal, que compartan con sus amigos y amigas entusiastas de las historietas, y que nos sigan en nuestros Instagram, el Instagram de nosotros como dibujantes y el Instagram de Avercid. Así que eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado. Chao.